se trata del acuerdo de asociación estratégica con la Unión Europea con el cual, entre otras cosas, se eliminarán progresivamente los aranceles los parlamentos de los diferentes países deberán ratificarlo para que entre en vigencia. Este es un acuerdo natural que estamos llevando a cabo y que creo que con claridad va a fortalecer el crecimiento de la región, no solo por el comercio sino por el flujo de inversiones que es tan importante como el comercio, que ahora dentro de este paraguas que es este acuerdo va a permitir dar más tranquilidad, reglas más claras, estables, para todos aquellos que quieren venir a desarrollar esta región que tiene muchísimo, muchísimo potencial y que ya lo viene haciendo ...muy bien hace muchos años. Crisis. Finalizó una nueva edición de Expo Joven... ...una feria en donde se ofrece empleo... ...que organiza el gobierno de la ciudad. Más de 300 empresas nacionales e internacionales... ...ofrecieron empleos a 30.000 jóvenes principiantes... ...de entre 16 y 35 años. Para los analistas del Centro de Estudios Atenea... ...las políticas públicas aplicadas por el gobierno... ...desde 2015 no mejoraron los índices de desempleo joven, sino que los empeoraron. Y remarcaron que los programas Plan Primer Empleo, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo o El Progresar no son suficientes. Daniel Ledesma, investigador del Centro Atenea. En el año 2012 eh, esta feria contaba con alrededor de 24.000 pibes y pibas que iban en busca de una oportunidad laboral para llegar al año 2018 con 175.000 jóvenes. Estoy seguro que no van a hacer colas, ni largas filas, ni acampar para poder ir a buscar un trabajo, si no es por una necesidad que viene creciendo año a año. Y de estos mil jóvenes que fueron en el año 2018, que el gobierno los presentó, el gobierno de la ciudad, ¿verdad?, los presentó como un verdadero éxito, solamente han conseguido oportunidades laborales. 1.813 jóvenes, lo que involucra alrededor del 1% del total de los participantes. Gremiales. En una polémica decisión que podría complicar el futuro de aerolíneas argentinas, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, Amplió la operatoria de las empresas de Estados Unidos en el cielo argentino. El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Viró, dijo que van a ir a la justicia a denunciar a los funcionarios por traición a la patria. Lo que acaba de, de firmar con los Estados Unidos es más grave que si lo sabía, es la sumisión y entrega total de los cielos argentinos a una potencia extranjera con la cual no tenemos ninguna ninguna posibilidad de competir, con lo cual es una herramienta para destruir finalmente a las nacionales, especialmente a las Argentina. argentinas. Hay una entrega de soberanía, una traición a la patria, lo de Nietzsche, de verdad que es una vergüenza, seguramente, de día. vamos a a vamos ir al Congreso, vamos a hacer marcha, vamos a tomar las acciones sindicales, esto significa la destrucción de la aviación argentina, por supuesto que vamos a ir a la justicia, nos denunciaremos por traición a la patria Provincia Mar del Plata Persiste el acampe que montaron organizaciones sociales frente al Palacio Comunal Después de que no prosperaran las negociaciones que tuvieron lugar este jueves con autoridades municipales Y la presencia de referentes de la justicia Agustín Calamante Referente de la CTA Mar del Plata bueno, nosotros estamos, estamos rodeando el municipio en este momento junto a miles de compañeros y compañeras que no aguantan más, que dicen basta la política de hambre del gobierno nacional, provincial y municipal y le pedimos en esta semana que viene la pastoral social, le exigimos a los gobiernos nacionales, provinciales, que envíen a funcionarios para poder hacer cargo, hacerse cargo de esta problemática. Sabemos que la ministra Stanley no quiere estar presente en, este, en esta pastoral, claramente tiene que ver con la realidad que se viene dando en Mar del Plata y sin lugar a dudas en el país. A 50 años de los incidentes policiales en el bar Stonewall Inn de Nueva York, donde la policía irrumpió para detener a toda persona sospechosa de ser homosexual, se celebró el pasado viernes el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, para reivindicar sus derechos y exigir un trato igualitario e inclusivo. Paula Arraigada, referente del movimiento trans Nadia Echazú. Lo que ha sucedido con nuestro colectivo ha sido realmente trágico porque si tenemos un promedio de vida de 35 años en una, en una sociedad que tiene un promedio de vida de casi 80 años y nosotras seguimos con un promedio de vida de la edad media, es que realmente ha estado pasando algo y necesitamos que eso se repare con urgencia. Por eso la consigna dice basta de travesticidios basta de transfemicidios, pero principalmente basta de eh, genocidio trans. Política Exterior el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dijo que las rápidas críticas al acuerdo comercial firmado entre el Mercosur y la Unión Europea, realizadas por el kirchnerismo y otros sectores opositores, son expresiones de impotencia de quienes han sido incapaces de generar este acuerdo en 12 años de gobierno. Lo dijo en declaraciones a la prensa en la Casa Rosada, al término de la reunión de gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri. La verdad... Es que críticas tan rápidas y tan ligeras de algunos sectores políticos, creo que por un lado demuestran, son más expresiones de impotencia, porque esos mismos que están hablando son los que fueron incapaces en los últimos 12 años de haber logrado el acuerdo que, claramente, sin el liderazgo que tuvo el presidente Mauricio Macri estos tres años y medio, no se hubiese podido conseguir. Política. En tanto... El bloque de senadores del Frente para la Victoria, presidido por Cristina Fernández, se reunió con la bancada de diputados del Parlasur para discutir cuestiones relacionadas a la región y el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Jorge Tayana, diputado del Parlasur. Lamentamos la prefirma de ese preacuerdo que se ha manejado con secretismo que no sabemos bien qué es lo que dice todavía, porque muchas cosas no las han dicho, y que bueno, un acuerdo es bueno si es equilibrado y si respeta las asimetrías entre las dos regiones. Tengo toda la impresión que este acuerdo no es equilibrado, no respeta las asimetrías entre las dos regiones y que en principio ellos dan poco y obtienen mucho y nosotros damos mucho y obtenemos poco. Así que bueno, esto de comer no es un acuerdo, nadie firmó nada, lo que hemos visto es funcionarios argentinos este, abrazándose entre ellos, pero no hemos visto ninguna firma. Elecciones por su parte, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, cuestionó el acuerdo al advertir que no genera nada para festejar, sino mucho para preocuparse. Hay que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, los vamos a revisar. A mí no me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea, lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que ya nos han castigado. Yo la verdad no quiero vivir en un país, su única posibilidad de progreso sea seguir vendiendo granos y carne vacuna. Yo quiero industrias, quiero lo que hacen ustedes. Si solo estamos llamados a vender granos y carne, ¿qué sentido tiene hacer autos? Yo he sido parte de esa negociación. Con la Unión Europea, la he conocido Quiero ver qué es lo que han concedido Porque estoy seguro que lo único que han concedido Es más tristeza para los argentinos A Macri se le acabaron los semestres Ya no es ni el primero ni el segundo Pasaron todos los semestres que podía utilizar Y no trajo al argentino un solo centavo de ese mundo Que supuestamente lo aclama porque es presidente de los argentinos Salud Santino Aizano tiene 7 años y sufre parálisis cerebral y epilepsia refractaria su vida depende del suministro eléctrico que mantiene en marcha varios equipos de electromedicina el jueves por la mañana una cuadrilla de Edenor llegó con un aviso de suspensión de servicio por una deuda de 25 mil pesos y avisó que se procedería al corte de suministro. Santino está registrado como usuario sensible, según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, a la espera de que la Secretaría de Salud lo incorpore formalmente al registro de electrodependientes, por lo que estaría exento del pago del servicio. Sin embargo, su familia tuvo que realizar en pocas horas ...una colecta entre sus vecinos... ...para poder pagar parte de la deuda... ...y adherirse a un plan de pagos... ...ante la negativa de la empresa... ...de mantener el servicio. Hola, mi nombre es eh, Adriana... Eh, ...soy la mamá de Isano Santino... ...un paciente electrodependiente... ...al cual le quisieron quitar el día jueves... ...el medidor, por una supuesta deuda... ...de 25 mil pesos, y que figurábamos... Eh, ...como cliente normal... ...y no como cliente sensible... ...tuve que pagar, hacer... Una, eh, ...un plan de pago... ...y pagar eh, una cuota de 7.600 pesos para eh, que, no, que la escuadrilla no me quite el medidor. Política exterior. La negociación con la Unión Europea no reconoce en ningún tramo el concepto de asimetría entre las partes... ...según los especialistas que integran la red Observar un equipo de trabajo conformado por el Centro de Economía Política y el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Ante los riesgos del acuerdo, el empresario sojero Gustavo Grobocopatel dijo que hay que permitir que haya sectores que desaparezcan. Hay sectores de la Argentina que van a reaccionar rápidamente y hay otros que van a reaccionar lentamente y hay otros que no van a reaccionar. Bueno, hay, hay que permitir eh, que haya sectores que, que desaparezcan. Gremiales Los gremios aeronáuticos se declararon en estado de alerta y movilización y pidieron el compromiso y la intervención de todas las fuerzas políticas para modificar la estrategia oficial sobre la actividad aérea. En los próximos días... Se prevé que haya demoras en los vuelos, ya que los gremios aeronáuticos adelantaron que habrá asambleas para manifestarse en contra de las políticas aerocomerciales del gobierno. Ricardo Sirieri, titular del Sindicato de Técnicos Aeronáuticos. El gobierno durante estos cuatro años ha hecho eh, anuncios importantes que no sirvieron de nada porque las consecuencias están a la vista. Hoy tenemos a una empresa como Avianca, que ya ha cerrado. Eh, Andes, que está a punto de cerrar, ha achicado sus operaciones, no pagan los salarios a los compañeros. Sol cerró, apenas a, asumió el gobierno, fue la primera medida que tomaron, fue cerrar la empresa Sol. Estoy hablando de empresas privadas y no empresas del Estado. En cuanto a esta política que ha impulsado este gobierno, principalmente desde el Ministerio de Transporte del señor eh, Dietrich, no ha ha servido en absoluto para defender los intereses nacionales. Crisis sanitaria. Un informe oficial de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social... ...confirmó lo que padecen a diario los usuarios de los servicios de salud... ...de todo el país cuando van a vacunarse. Desde 2016 a la fecha, el Estado Nacional viene adquiriendo menos vacunas... ...de las que se necesitan para inmunizar a la población... Esto genera faltantes y desmotiva a madres y padres a volver a los centros de salud para aplicar las vacunas que protegerán a sus hijos, lo que los especialistas denominan como oportunidades perdidas de vacunación. Carla Bisotti, especialista de control de enfermedades. Tres más preocupantes son hepatitis A, hepatitis B pediátrica y varicela, que en 2018 se compraron alrededor de la mitad de las que se necesitaban y eso... Es muy difícil que sea por tener stock de, la, de las vacunas. Lo que dice el informe que el Ministerio de Salud de Diputados le pidió a la Secretaría de Gobierno de Salud pedir información pública y mandaron un documento donde dice que en 2018 compraron 400.000 dosis de vacuna de hepatitis A cuando son 750.000 los niños de un año que, que hay que cubrir anualmente y 400.000 vacunas de hepatitis B pediátrica cuando son 750.000 bebés que nacen doscientas mil dosis de varicela cuando son setecientos mil niños que se vacunan a los 15 meses ...triple bacteria el celular que a los 11 años y a las embarazadas... ...se necesitan alrededor de un millón y medio y se compraron mil ...por lo tanto se refleja que realmente hay un inconveniente en la gestión de vacunas. Política. Luego de su reunión de este miércoles con gobernadores en sus oficinas... ...del barrio porteño de San Telmo, ...el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández... ...concurrió al Senado para juntarse con los legisladores del bloque justicialista que preside el senador por Córdoba, Carlos Caserio. Reuniones como esta van sellando la unidad que tanto buscamos. Aquí hay un grupo de senadores, toda gente muy respetable y muy, muy representativos de sus provincias y de sus pueblos. Hablamos de los problemas que nos preocupan, de las cosas que nos atañen en el tiempo que queda, del futuro, del compromiso de la campaña. Las provincias padecen la crisis económica y la crisis social como en ningún otro lugar del país. Ciudad. La muerte de Sergio Zacarías, de 53 años, quien murió de frío por dormir a metros de la Casa Rosada, puso el foco en la seria situación de indigencia que se observa en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Por ese mismo tema, habló el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, quien deslizó una desafortunada apreciación al afirmar que hay personas que prefieren dormir en la calle antes que ir a un parador el 5% en los últimos meses, aproximadamente 1.100 personas, son los registros oficiales. Nosotros hacemos un trabajo muy intenso. Tenemos un equipo por comuna que recorre todas las noches, que trabaja, que ayuda a las personas que está en situación de calle. Estamos en un momento de temperaturas muy bajas. Obviamente, donde haya una persona en situación de calle, el Estado va a estar, más allá de que si venga de la ciudad o de la provincia o de otro lugar. Nosotros estamos y tenemos que estar. Obviamente, cada pérdida de vida humana es un dolor para cualquiera de nosotros. Tenemos paradores en el Ciudad de Buenos Aires y los paradores nunca terminan de estar llenos. Siempre hay espacio en los paradores. A veces una persona con problemas psiquiátricos o con problemas de adicciones no quiere un parador. Estadísticas. De los 14 precios de productos básicos que publica el INDEC, 11 tuvieron aumentos por encima del IPC general, según detalla un informe realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. Santiago Frasquina, coordinador del informe. No solo la inflación en el gobierno de Macri es alta, sino que además su impacto es totalmente asimétrico, entonces está repercutiendo más en los sectores de menores ingresos que en los sectores de mayores ingresos. En este sentido, la inflación en el gobierno de Macri termina con ...concentrando el ingreso más de lo que está concentrado. Aumentos. La inflación acumulada en los últimos 12 meses alcanzó el 57,3%, un valor récord que no se registraba desde 1991. Sin embargo, fue mucho más elevada en la categoría alimentos, sobre todo en productos de consumo básico, que se dispararon casi 8 puntos por encima de la inflación. El secretario general del Sindicato de la Carne, Silvio Echeún, habló sobre la baja en el consumo. El año pasado cuando el presidente se comprometió a que esta planta va, eh, se pusiera en funcionamiento, la única manera de poner en funcionamiento era que se le diera una mayor participación en la cuota Hilton para poder mantenerla abierta y mantener la inversión de 5 millones de dólares que se hizo. El presidente se comprometió en julio, el lunes cuando se... ...se enteran de la resolución... ...solamente lo otorgaron 50 toneladas... ...y esto hace que obviamente sea inviable... ...operativamente la planta... ...para poderla mantener abierta... ...con 300 trabajadores. Inflación. La papelera Unión Platense... ...está pidiendo desesperadamente... ...a Camusi Gas Pampiana... ...un plan de pagos para afrontar... ...una deuda que asciende a 8 millones de pesos... ...por facturas adeudadas del servicio... ...pero sin embargo... La distribuidora no quiere acceder y ya le cortó el suministro, lo cual dejó al borde del cierre a la cooperativa y a unos 60 trabajadores que no saben cómo llevarán un plato de comida a sus casas. José Mancilla, presidente y trabajador de la cooperativa Unión Papelera. O sea, recuperamos eh, eh, la, la empresa en el año 2001 cuando quebró. Nosotros ahora estamos nos padeciendo el corte del suministro de gas por una deuda que tenemos con Gamusi, con los tarifazos que hemos tenido, eh, se fue acumulando deuda y esas deudas obviamente intereses y en esos intereses se fueron, eh, se nos sumó 8 millones de, de deuda con Gamusi. Queremos eh, pagar la deuda, pero que nos den un importa un plan de pago, que nos den algo como para seguir trabajando y poder pagarle la deuda, porque si no trabajamos no podemos pagar deuda. Política. En el marco del Día Internacional de las Pymes, el presidente Mauricio Macri celebró junto al empresariado argentino con un anuncio que podría tener un impacto negativo en los pequeños y medianos empresarios. Confirmó que su gobierno trabaja junto con el de Brasil para alcanzar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tal como el que firmó el Mercosur con la Unión Europea. Al mundo le interesa tener vínculos con la Argentina, el mundo cree que tenemos capacidades y cosas para aportar. Y para eso vamos a necesitar más trabajadores, más empresas, más pymes. Y contra todos los miedos que quieran instalar, es falso. Es falso que este acuerdo dañe el mercado argentino. Es un acuerdo que va a generar empleo y que tuvo en consideración todas las inquietudes. Sobre todo porque sabemos que tenemos sectores más sensibles. Economía. En tanto, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Gerardo Díaz Beltrán, pidió bajar las tasas de interés, la rebaja de impuestos, la eliminación del impuesto al cheque y la modernización laboral. Tenemos que hablar, indudablemente, de terminar de combatir la inflación. tenemos que hablar de los costos argentinos, el costo laboral, el costo impositivo, una reformulación del sistema financiero para las pymes. Lo que venimos planteando hace mucho tiempo, creo que en este momento, en la apertura que se ha generado y en la necesidad de tener competitividad para que las pymes realmente puedan acceder a mercados externos, necesitamos imperiosamente ampliar los mercados. Y esta es una gran oportunidad. Y nos vamos a autoexigir el sector empresario, el gobierno tendrá que hacer lo suyo, por supuesto, y disponer mezquindades y trabajar todos juntos en pos del desarrollo de la Argentina. Gobierno. A pocos días del comienzo formal de la campaña electoral, el jefe de gabinete, Marcos Peña, disparó contra el kirchnerismo al asegurar que el miedo es lo único que tienen para ofrecer en estas elecciones. Lo dijo luego de una reunión de gabinete ampliado encabezado por Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner, donde cuestionó además a la precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández. Creo que, que el miedo que se quiere plantear desde el kirchnerismo es básicamente lo único que tienen para ofrecer en esta elección. Es miedo, es resignación, es apelar al, a los peores fantasmas de los argentinos y dada la incapacidad de poder producir un mensaje de esperanza, centralmente porque nada de lo que prometen lo hicieron cuando fueron gobierno. ¿no? Y creo que eso se expresa principalmente en cómo la, la verdadera candidata, la, la, la referente y la líder de, de, del kirchnerismo, que es Cristina Kirchner, no, no da la cara no aparece a dar una discusión pública. Elecciones 2019. El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández... ...visitó este jueves en la prisión de Curitiba... ...al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Aseguró que el líder del PT, que cumple una condena de nueve años... ...acusado por corrupción, fue quien había solicitado que lo visitara en el penal... Le marqué recién al presidente Lula tres casos que a mí me parecen sintomáticos. El caso de Ecuador, el caso de Argentina y el caso de Brasil. En los tres casos, el objeto de persecución son los tres líderes que en algún momento gobernaron esos países. Y en los tres casos hay un forzamiento de las pruebas. Las pruebas se, en su interpretación se fuerzan. Para poder involucrar a los presidentes en hechos que no tienen nada que ver con la realidad, en los que ellos nunca estuvieron involucrados. Los hechos indeterminados, lo que alguna vez habló Moro, que además ahora hemos conocido los mails que se cruzaban con los fiscales. Lo peor que hicimos es habernos dividido y haber facilitado que no Y ahora nos unimos, no Cristina y Alberto, nos unimos todo el peronismo y todas las fuerzas progresistas de la Crisis. A través de un informe, la Cámara Textil de Luján analiza el momento actual. La entidad, que reúne a los distintos emprendimientos industriales del sector, califica la situación de gravísima. Un número expone con claridad el impacto negativo. En dos años, 650 trabajadores perdieron sus puestos. Rodolfo Bianchi, presidente de la Cámara Textil de Luján que haya desembarcado este aule de mil metros cuadrados, un libre mercado, sin importar demasiado qué pasa adentro con los trabajadores y con nosotros las pymes, ¿no? Acá en Luján se fueron 1.800 puestos de trabajo textiles genuinos. Me veo muy difícil que, que se pueda recuperar, ni en el corto plazo y tampoco a mediano plazo. Un pueblo que vuelve a estar triste, que no tiene la dignidad del trabajo. Los comerciantes, muy preocupados, por supuesto, ya cerraron más de 110 comercios en Luján.